este es el riff es simplemente un arpegio de mi menor entonces, estoy en la cuarta cuerda deslizo deslizo hasta el traste quinto, la cuarta cuerda en el segundo traste pongo ahora, voy a poner el acorde de mi menor que es este, ¿vale? todo esto sería el acorde de mi menor Entonces meto ahora la cuerda primera en el quinto, la segunda en el quinto ahora me voy a ir al acorde re meto esta, esta nota que ya es del acorde re ya lo estoy preparando veis que ya tengo aquí puesta la mano para meter el acorde re que es este ¿Vale? ahora hago aquí esto hago un pull off hasta el traste segundo de la primera y ya meto el traste perdón el traste del acorde re Solamente todos buscan dos cuerdas. Y lo que es, es eh, la primera vez hago. Doy aquí dos veces, la segunda vez solamente una. ¿Vale? De manera que. Cortito, cortito y a puerta